¿Te ves algo preocupado? ¿Qué tal un combate para despejarte? Que sea un combate honorable Que sea un combate honorable ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Recargando! ¡Cuidado! Zona de impacto En problemas, apertura, detonación, <tose> muy bien, apertura. ¡Cómo Apertura. duele! Vídeo. Zona de impacto. Recargando. Ahora estás en problemas. Bombardeo. Recargando. ¡Muy bien! ¡Prepárate para Miedo. los problemas! Uh. ¡Y más vale que temas! Muy ¡Marcando bien. el objetivo! Uh. Uh. Uh. ¡Ven aquí! Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. ¡Campo reforzado! Uh. ¡Marcando uh. el objetivo! ¡Campo táctico! Uh. Uh. Muy bien. Apertura. Muy bien. Apertura. Campo reforzado. Uh, uh, uh, ah. Marcando el objetivo. Campo táctico. Retrocede. Uh, uh, uh, uh. ¡Marcando el objetivo! ¡Retrocede! ¡El dolor va a comenzar! Estoy muy sorprendido de toda tu destreza ¡Debo esforzarme más! ¡Estás en problemas! ¡Bombardeo! ¡Campo Muy reforzado! ¡Cuidado! Recargando! ¡Zona de impacto! ¡Momento de ponerse violento! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Lasador! ¡Ah! ¡Ah! más Bombardeo. Ganfó Muy bien. Táctico. Cuidado. Zona de impacto. Recargando. Cuidado. Detonación. Que Debes comience el caos. Más. No duele! Zona de impacto ¡Campo táctico! ¡Momento de ponerse Cuidado. violento! ¡Retrocede! ¡Marcando el objetivo! ¡Cazador! ¡Bombardeo! ¡Debo esforzarme más! Gracias por este combate